al señor pineda matamara que es su nombre reconocido y como su firma eh? también sus obras hoy en esta gala que ya fue presentada a rueda de prensa además en este mismo hotel donde se va a celebrar bueno está casi todo ya preparado listo para el pistoletazo de salida y las obras el señor pineda preciosa muy Hola, bien. buenas tardes bueno, la verdad es que ha llegado el momento ya, el momento esperado. Esto está lleno de cosas bonitas, todo el servicio preparado y las obras aquí expuestas, que me ha llamado mucho la atención, tanto la de Madrid, porque eres de Madrid, como tu cariño por Marbella, que la ha plasmado también en esta obra, que me gustaría que me explicara y a todos nuestros... Pues bueno, pues mira, eh, esta es la obra que se ha hecho con este motivo, represento a Marbella y Puerto Banús, ...tiene 314 horas de trabajo efectivo... Eh, ...se ha diseñado a través... ...no está basado de fotografía ni datos... ...los datos que mi mujer... Que ha trabajado aquí en, en los años 80 más o menos, me ha ido diciendo cómo era y he ido transformándolo. Vamos a hablar de los detalles, porque hay unos detalles que hay que mirarlo bien de cerca. Por ejemplo, vemos aquí el yate, este famoso de los grifos de oro, ¿no? De los grifos de oro. No hay, nada, no hay nada político, no hay nada que delimite nada, pero este barco lo conoce todo el mundo. Más más Pues bueno, pues mira, tenemos el pase de modelos que se va a hacer ahora en el en la plaza de los naranjos por ejemplo tenemos el hotel guadalpín donde estamos celebrando esto tenemos la plaza de toros de marbella y he ido representando pues la modernidad de los chalés con lo que había antes que se van transformando que casi todos suelen ser de gente extranjera que viene nos pasamos a la parte digamos tradicional de marbella meto a, al turista como queremos ser todos normal y corriente y he ido representando pues pues tramos. La iglesia de la Encarnación, que es la catedral. La de la Encarnación, Papilla. hay varias iglesias que hay. Salen las cantantes que actúan hoy, el luthier que actúa hoy. Salgo yo mi firma en la en el arte night. Soy yo pintando que salgo aquí y, y nos vamos metiendo. Tenemos el campo de golf. ...y esto pues es Artenay. ...tenemos la Montaña de la Concha... Que es la que, ...que es la que representa desde lejos cualquier evento... ...y ya sé que tengamos también un clima tan bueno... ...que en esta ciudad no hace viento... ...cuando a lo mejor al lado tenemos mucho aire... ...o sea que está muy bien... ...y luego si quieres nos movemos un poquito... ...y nos vamos al de Madrid... ...nos vamos ¿Eh? al de Madrid... porque creo que hay esta familia tuya ahí es, representada... Sí. Bueno, en un segundo de Marbella a Madrid, aunque hoy por hoy en el AVE llegamos también muy rápido. Bueno, vamos a ver Madrid, que están aquí hasta las chulapas, ¿eh? los chulapos. Los... Esto es Madrid, represento a Madrid desde los años 1800 hasta ahora en trajes regionales y bueno pues está desde la pasarela de ágata ruiz de la prada hasta el real madrid cuando gana su Copa de europa la guardia real la época franquista en que se hacían manifestaciones a escondidas en atocha la gente la, la estación de atocha donde están los robacarteras que había antes y tenemos la zona del madrid castizo ...pues que tengo toda, todo el Chotis, todos los pasos del Chotis ellos... ...y entre ellos, pues bueno, pues tengo a mis padres, a mis hijos... ...a mis nietos metidos, que se han reconocido, un niño con cinco años... ...se reconoció en Artenay, y mucha familia y muchos amigos. Bueno, háblame ahora de esta gala, que va a tener lugar unos minutos... ...y que, bueno, tu implicación con ella. Bueno, pues cuando Joyce me dijo que iba a hacer un evento y que si quería ayudarla en algo le dije que sí que donaba una obra para su subasta y, y bueno empecé a hacer pinto donde piso y donde piso pinto y empecé a hacer marbella que se va a hacer en marbella y vamos a subastar la obra de marbella esperemos que ...que salga en la subasta y luego vamos a hacer una cosa... ...que lo hemos hecho hoy de improviso... ...que dono tres obras para que salga una rifa... ...para que pueda conseguir la furgoneta que le hace falta... ...estoy pintando también un dibujo en directo... Eh, ...del hotel y ahora con el modisto vamos a encajar... a ...hacer una fusión aguja y pincel". Y, ah, y, y que de verdad y... que te doy la enhorabuena y... por ello y por tu arte, es sí. todo una joya muchísimas gracias por atendernos atenderla gracias, enhorabuena gracias. Por hasta luego bueno la verdad es que siempre cuando vemos las galas ya montadas en la televisión muchas veces no se ve todos los preparativos todo lo que hay detrás de la puesta en escena, la verdad es que todo el equipo de este gran hotel, la verdad es que ha trabajado muchísimo para que todo esté perfecto, aquí ahora vamos a hablar con el director que ha venido también a supervisar, que esté todo como tiene que estar, yo creo que ya están entrando los invitados incluso, que siempre se adelantan un poquito más y que bueno, pues la verdad es que ha quedado todo precioso me gustaría saber un poquito cuál ha sido la implicación del hotel, sobre todo por parte del director de esta gala. Bueno, buenas noches muchas gracias, me alegro de que os guste sí, la verdad que hombre, todas, todas estas actuaciones, todos estos eventos, pues requieren ...estar muy pendiente de todos los, los, los, los detalles... ...de que todo salga pues como todos queremos ¿no? ...un hotel como, como nuestro pues... ...tiene que cuidar hasta el, mínimo, hasta el mínimo detalle... ...aquí tengo yo mucha suerte... ...de tener un, un equipo de profesionales excelente que pues, eh, además so, son ellos inicialmente, el, el propio jefe, nuestro jefe nuestro ejecutivo, Alberto, y el, el, el, nuestro, nuestro responsable de Food and Beverage, eh, Raúl, son ellos los que dan un poco de forma a, a esta idea, son ellos con quien contacta Joyce de Adintre eh, para eh, pedirle la posibilidad de celebrar esta gala. Ya el año pasado eh, ellos se desplazaron a Fuengirola y le celebraron una... ...una cosa similar, un, salvando las distancias... ¿no? Una, eh, ...en su local de Fuengirola... ...entonces <coughs> pensamos que este año... ...lo podíamos hacer aquí en los salones del hotel... ...y sería pues, darle un poquito un poquito más de glamour... ...un poquito más de, uh, uh, ¿no? de, de, de calidad y de calidez al, al evento... ¿no? ...y así lo hemos hecho". Empezáis fuerte porque ya el miércoles ya la temporada, que entra la primavera dentro de unos días. Y bueno, en términos culinarios de la cocina, se dice la mi templar, ¿no? ¿Cómo se diría, cómo se expresaría el comienzo de la temporada? Bueno, pues con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas, como podéis imaginar. La verdad es que, mira, hemos tenido nosotros un invierno excelente, excelente. Creo que es el mejor invierno desde que nosotros estamos aquí. ...y la perspectiva es buena... ...aunque hay algunos pequeños nubarrones... Eh, eh, ¿no? en cuanto a la temporada turística... Uh, ...pues parece que hay otros destinos turísticos... ...que están volviendo con mucha fuerza... ...que llevaban unos años, digamos, un poco fuera de juego... ...como Turquía, o como uh, Túnez, o como Egipto, etcétera... ...pero, bueno, Marbella tiene un potencial enorme... ...y yo creo que sacaremos la, la temporada como la nota" ya me imagino que también tiene ya lo, todo el personal o casi no contratado para empezar ya con todo sí sí bueno nosotros trabajamos tenemos una plantilla de, eh, de trabajadores fijos que están todo, todo el año con nosotros y después tenemos otra parte de plantilla que son fijos discontinuos que estamos ya incorporando y ¿eh? que seguramente de aquí a un plazo máximo de un mes estarán ya todos incorporados Sí. Muchísimas gracias y enhorabuena también por la implicación del hotel en las galas y en cosas benéficas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. Gracias. Bueno, hablamos por fin con la presidenta. Que bueno, claro, todo el mundo quiere saludarla. Es que, claro, tiene un gran tirón. Yo creo que satisfecha con la apuesta en el seda. No, yo y después de la rueda de prensa que se dio aquí en el hotel, fíjate qué buena aceptación ha tenido. ¿no? La verdad, que sí. Mira, antes de ayer me pasé por aquí y ya estaban poniendo en la mesa. Si yo me quedé sin voz, digo, wow, qué cosa más bonito. Si la gente es Supiera lo que están organizando aquí, yo creo que no va a haber más mesa para todo el mundo. Para el año que viene, ya va a ser de una sala mucho más grande que esa. <ríe> no, yo fíjate que Hay que recordar los comienzos, porque el año pasado me comentaba, eh, me comentaba, dice, no, pero si el año pasado fue una, empezó con un arroz y fíjate cómo este. empezamos con un arroz, con unos eh, marisco, bueno, marisco, con unos mejillones de 100 cogidas de mal, que eso no lo recomiendo a nadie porque empezamos con esto y claro para limpiar los mejillones y hicimos un arroz que hasta la gente que no comían vamos pollo ni nada de eso todo el mundo comieron ese arroz porque estaba buenísima y mira desde un arroz siempre el año pasado hicimos la inauguración de nuestro comedor social y hoy estamos aquí la próxima ya no sé hacer bueno, pues, un balance porque creo que son eh, 100 personas o más las que van a venir hoy ¿no? Sí. nosotros al principio estábamos esperando unos 120 pero bueno de 120 yo espero porque sabes estamos en españa y a veces dejamos las cosas a la última momento como hace 10 minutos me ha mandado uno, un whatsapp un amigo estamos de camino perdona que no te hemos dado los nombres pero ya vamos a coger la entrada cuando llegamos o sea que yo creo que si se va a llenar Además, algunos que dan también el dinero el donativo que es lo que se llama la fila cero que también hay gente que ha pagado pero que no puede venir por otras circunstancias personales y el, el dinero que se recauda hoy dónde va a ir destinado pues la verdad es que hay mucha gente que han dado el dinero la fila cero que van no van a venir ¿eh? porque tienen compromisos y tienen otras cosas por ejemplo la diputación de málaga dio la fila cero pero no van a venir ese dinero que estamos recaudando es para una fuga porque teníamos una furgoneta hace poco, pero se nos divorció, entonces, claro, necesitamos una furgoneta. Y esta vez he dicho, no vamos más por furgonetas de segunda mano, porque nos cuesta más el dinero que tener uno nuevo, entonces queremos uno nuevo. Bueno, pues ojalá se consiga, porque además esta noche desfile, subasta, vamos a tener una cantante que la vemos aquí también Pepe Díaz, ¿no? Sí, no? tenemos dos cantantes, tenemos a Pepe Díaz tenemos a Montserrat también que está ahí y tenemos, vamos, un violinista que también está en camino para llegar la verdad es que tenemos muchísimas sorpresas el desfile de moda, de boda eh, Pintó Jesús que también está pintando un cuadro en vivo ahora mismo o se basa en una cosa espectacular sí bueno, es tu vestido impresionante que lleva ¿eh? así Esto con eso toque... pues he intentado coger un poquito de europeo mezclado con un poco de claro mi tierra, tierra África entonces he cogido telas de África mezclada ...con telas de aquí de Europa para hacer algo un poquito, una fusión. De verdad, espectacular, enhorabuena, Gracias. ojalá. Un polla de, vamos, un, una tienda de Fuengirrora. Que, por pues, cierto, hace un montón de cosas así de maravilla, todo hecho a mano. Y este collar que llevo, por ejemplo, la vamos a rifar también esta noche. Por eso la llevo puesto para poner, la, vamos, los dientes, empezar a calentar el ambiente. Pues, de verdad que enhorabuena y que ojalá se recaude mucho, que consigas tu furgoneta y haya muchos corazones solidarios. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un gran diseñador. el que Tenemos también esta gala que ya presentó. ...junto con la presidenta, también, eh, bueno, su puesta en escena... ...que soy para eso todo el mundo elegante, vestido de gala... Buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un poquito lo que vamos a ver esta noche. Pues mira, vamos a ver un... Bueno, es un poco adelanto de lo que es la colección... ...lo que tenemos en la tienda que hemos abierto en Fujirola, ...Agustín Torralbo Concept... ...es un concepto de Agustín Torralbo... ...donde vamos a ver pues de casual, cóctel y gala... ...y lo presentaremos pues aquí a todos... ...para que veáis dónde tenemos el, lo que ahora mismo... ...estamos haciendo también... ...que siempre tienen el concepto de Agustín Torralbo Couture... ...con mucha costura... Y ahora bueno ha entrado mi hija en este proyecto y estamos haciendo bueno, pues un poquito un poco más casual y para poder vestir a, a todas las mujeres. Y fusionando, ¿no? Ya sí, lo de los milenials, ¿no? Que se va a sí, pasar. sí, realmente una fusión, además nos vamos a fusionar con el pintor y una fusión entre pintores, eh, eh, moda y la verdad que va a estar bastante bien. Pero no te promete, ¿no? Hombre, eso es seguro, ¿eh? Esto seguro. Además presentamos la colección de Lucía, de eh, lo que es bisutería. De Valorio Lucía, que está en Fuengirola también, y veremos una colección muy bonita también de bisutería. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer el menú de mano de Alberto Villarrubia, el che de este gran hotel. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Preparado ya, ¿no? Estamos preparados, estamos listos. ¿Qué has pensado para esta noche? ¿Qué has inspirado? ¿vale? Pues mira, hemos hecho un menú bastante simpático. Hemos puesto una crema de maíz con una vieira en ceviche. ...luego ese agua del ceviche lo hemos, lo hemos pasado a una leche pantera... ...así que nosotros lo hacemos y ha quedado muy divertida... ...ese es el primer plato, luego hay un aperitivo cóctel al principio... ...con unos langostinos en ceviche... ...con un, unos conjuntitos de chistorra muy divertidos que hacemos... ...ese es el cóctel, luego después de la quema de maíz... ...tenemos una ensalada templada, con pollo y pera... ...a continuación le es una merluza con churni de carabinero... ...y termina con un poste de queso con frutos rojos... ...yo creo que es un menú perfecto para una noche tan importante como esta". Combinando con esta posición de pintura, todo es un arte porque vosotros en la cocina también hacéis arte, como es el artista en el diseño o la obra de arte. No estoy todo fusionado, va a ser un coste. Maravilloso. La verdad, que sí, que hay un equipo de artistas entre el pintor, Agustín Torralbo, que es un gran diseñador, y el menú de cocina. Creo que vamos todos en la, la misma onda. Es una simbiosis, una unión entre todos. Hemos buscado temas de colores, de gustos, de, de puesta en escena. Para que todo sea un éxito. Muchísimas gracias. Laura. A vosotros por estar aquí. Gracias. Hablamos con Pepi Díaz, que es la estrella de esta gala, que va ahora a delitarnos en breve con sus canciones, con su maravillosa voz y, bueno, con su simpatía. Pepi, que estamos encantados de saludarte y entrevista. Hola, buenas noches. Pues muy contenta de estar aquí, muy, muy feliz y, sobre todo, si, si vamos a poder. ...poner nuestro granito de arena... ...para hacer felices a otras personas, mucho mejor... ...y no soy yo solo la estrella... ...tengo mi compañera Monse Delgado... ...que también va a cantar conmigo. Y un poquito adelántame... Con qué, ...con qué vas a comenzar la gala... ...cómo la vas a abrir... ...con qué canciones vamos a escuchar esta noche. Bueno pues... ...yo voy a empezar con un bolero... ...que se llama Sueños de Migrante... ...después voy a hacer Herido de Amor... Que es de García Lorca, yo soy de Granada. Eh, y Además, vivo en un pueblo que dicen que allí está enterrado García Lorca. Y después, eh, la gata bajo la lluvia. Eso es ahora es, en los boleros, la música más suavita. Después empezaremos con la copla. Pero un poquito de todo, ¿no? De todo. O sea que... Sí, de todo. Que va a ser todo un gran espectáculo esta noche. Esperemos que sí, ese, ese es nuestro propósito. Bueno, veo que tienes ahí disco que luego también sí. la gente se podrá comprar, fir sí. lo firmará. Sí. ¿no? Un poquito... además... Háblame de tu disco para... Sí, te... además el primer disco son 11 canciones lo que lleva el disco, eh, excepto una, todas las demás son hechas para mí, letra y música, es inédito porque no, no son canciones conocidas, lleva de todo, canción española. Mm, copla y balada. Interviene una canción que es de mi hijo, porque tengo mi hijo mayor que también escribe y él canta. Y la primera que se llama le da título al CD, que es verte, es de él y él no la quería grabar y me la cedió a mí para que yo la grabara. Bueno, pues, Dime un poquito de la letra, un estribillo, algo de algunas frases de. Esa composición eh, dice casi no llego a mañana, casi me quedo sin verte. Se me cruzó un sinvergüenza, maldita su vida, bendita mi suerte. Es bonito. Bueno, hay que comprar el disco, ¿eh? sí o sí. Si no, bueno, que no lo pueda adquirir aquí en la gala, donde lo puede adquirir, eh, se puede comprar por eh, la, las la plataformas que, que hay eh, eh, eh, no, no, Amazon, Amazon y otras dos plataformas, pero que aquí eh, pues se van a poner a la venta. Y además, los discos que se vendan aquí tienen un tanto por ciento para la asociación. Enhorabuena, pedazo de o oh que tiene Pepi, gracias. Brazo. Gracias a vosotros, gracias. Monse Delgado, es otra de las estrellas que brillan en esta gala aquí en Marbella. Vamos a escucharla a ver qué, ¿con qué canciones nos va a delitar. Buenas noches. Muy hey, buenas noches. Muy bien, hallada. De verdad, de verdad enhorabuena ¿no? por apostar por esta asociación que la verdad hay mucha necesidad aunque nos parezca aquí hay mucho lujo mucho clamor pero detrás la verdad hay muchas penalidades y que estoy aquí apoyándola la verdad es que agradeceros lo un poquito qué tipo de canciones son las que vas a hacer. bueno yo llevo toda la vida cantando copla soy coplera de hasta la médula lo que pasa que sí es verdad que claro hay que ir evolucionando y y el evolucionar pues te lleva a cantar otro, otro tipo de música, entonces yo siempre he llevado en mi, mi gala, siempre llevo mmm, la copla por supuestísimo, pero los boleros la balada y la ranchera, en fin, que más o menos en esa en esa sintonía donde donde yo me, me muevo en lo que es la música. Y de todo la copla, pues para ti no la canción que siempre, incluso en el baño, en cualquier sitio, tararea, cuál eh, es la que para ti tiene más... A ver, yo me gusta mucho la música y me gusta mucho cantar desde chiquitita. Yo he cantado desde chiquitita. Lo que pasa que sí es verdad que, que yo sentía algo especial cuando yo escuchaba copla. Pero sí es verdad que, que me gusta todo tipo de música, pero es que la copla a mí me, me llena mucho, me llena muchísimo. Y aunque. ...me tengo que adaptar lo que es a, a, a, a la, al tiempo en el que estamos... ...que la copla, digamos que tiene un determinado público... ...está un poquito más apartada... Eh, ...siempre la llevo en mi gala... ...no hay, no hay gala que yo no, no tenga un trocito y un apartado... ...lo que es la copla, la bata de cola, la peina... Ah, española, española... Eh, ...no, no, no, no a mí me gusta toda... ...lo que es la copla, toda, sí, sí, sí, sí toda, toda... La, ...la copla tiene un repertorio amplísimo... ...tenemos un gran... Un, un baúl de, de música, de copla, de autores preciosos. Así que, que por lo menos, gracias a Dios, puedo puedo vivir de esto, puedo luchar con esto. Y, y nada, y aquí seguimos en la lucha. Realmente que los cumple, desgraciadamente, ya como que pasaron a la historia, pero la copla está en alza. Sí. Vemos esos concursos. ¿Cómo ves este concurso de la copla? Bueno, yo he sido ganadora de uno de ellos, de, de original y copla, a la invitación de Doña Concha Piqué privilegio grandísimo que, que me dio este programa y pues nada, es también un, un impulso y, y, y hombre, está bien, está bien porque la copla es verdad que, que hay que moverla muchísimo. No vende discos porque no vende, pero sí es verdad que los directos gustan muchísimo, los directos lo piden, lo piden y cuando ya tiene una trayectoria que saben que cantas copla, no la canta y te la piden. Y te la piden. Sí. Y, bueno, ¿por qué vas a abrir esta noche? Bueno, esta noche ahora vamos a hacer el apartado de bolero y... Me voy a. yo tengo en mi último disco, que lo he estrenado hace poquito, pues lo que lo que había dicho antes me he declinado un poquito más por, por esto, por boleros, por rancheras, por otro tipo de música, sin perder la esencia de la copla. Cuando se escuche dirá, oh, ...ay, está esta viene de la copla! Pero sí es verdad que, que en la, las, los temas que yo voy a interpretar ahora en este en apartado de boleros... pues son de eso, de, del tema de mi, de mi de mi segundo disco, de por otros vientos, y es.. Tema inédito, escrito solamente escrito para mí. ¿Alguna frase? Todo acaba, me dijiste un día y yo no lo creía. Todo acaba cuando menos lo esperas. han puesto Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a ti, a ti. Gracias. muchísimas gracias hablamos ahora con raúl gonzález que es el alma también de la sala de este hotel de su restaurante la verdad es que siempre nos atiende divinamente a todo el público y claro son muchos años ya raúl y ya tiene psicología ya sabe lo que la gente quiere le gusta ella es también verdad es muy intuitivo y así vemos cómo está la puesta en escena gracias también pues, sí Sí, muchas gracias, ya son unos cuantos años aquí en la casa, 17, y nada, intentamos hacer que la gente se sienta a gusto, que reciban el servicio de un 5 estrellas y que se vayan contentos y felices y que repitan, ese es nuestro trabajo. No, en la rueda de prensa yo recuerdo que me dijiste eh, que habían comenzado con un arroz, que habíais estado vosotros allí, cuéntame cómo fue esa primera ...no, pues nosotros con Joyce y con su aso asociación... ...llevamos muchos años trabajando, más de 15 años... ...pasa que nuestras colaboraciones eran a nivel hotelera... ...o sea, le, le, cuando hacíamos renovaciones de mobiliario... ...de cocina o de algunas cosas del hotel... ...pues siempre hemos intentado dárselo a, a Joyce... ...o a, a, su, a su asociación para, para ayudar a la, a la tanta gente... ...tan necesita que ayuda Joyce... Después hace unos cinco años Joyce pues me llamó por teléfono y me dijo que, que, que me parecía de hacer alguna colaboración gastronómica ¿no? que era lo, lo nuestro y así Alberto, el jefe de cocina y yo decidimos colaborar con Joyce y con su asociación y empezamos bueno pues haciendo unas paellas, haciendo unos mejillones e intentando pues, pues, colaborar con lo recaudado con su, con su asociación... ...y bueno y a raíz de ahí pues fue... ...digamos las colaboraciones fueron creciendo... ...el evento se hizo más grande... ...y ya el año pasado inauguramos su, su local... ...en Fuengirola ...y la verdad que fue todo un éxito... ...ya digamos que ya marcamos un procedimiento... ...de servicio hotelero ¿no?... ...como lo solemos hacer aquí en Guadalpín y quedamos muy contentos, Joyce pudo recaudar el, el dinero que, que le hacía falta para, para la causa y, y ya este año pues decidimos ir un poquito más allá y traernos el evento a nuestro hotel y darle no, no sé, darle más prestigio, no intentar darle el apoyo que ellos necesitan y que, que siga creciendo que es lo que vamos buscando satisfecho con la convocatoria no porque sí pero sí tenemos más de 100 personas. sí tenemos más de 100 personas y además hay personas que han colaborado en la fila cero que han pagado sus cubiertos y no van a venir porque tenemos que decir que hay gente que ha, que ha pagado más de un cubierto y no no viene pero ha colaborado que es lo importante espero verte mucho este verano y con eventos tan bonitos como este muchas gracias Elena.